Y queremos hablarle directamente a las mamás, a los papás, cuántas veces le ha tocado o le ha pasado a usted con sus hijos más pequeñitos que se despiertan por una pesadilla tienen que ir a la pieza de ellos, están muy mal descompuestos, con mucho pánico, terror, por esa pesadilla, ese sueño que tuvieron. Pero ¿cómo podemos diferenciar una pesadilla de un terror nocturno? Y eso es lo que queremos conversar hoy día en nuestro programa. Está con nosotros Verónica Rico. Gracias Verónica por estar hoy día en el Gracias programa. Gracias por la invitación. Verónica es psicóloga, especialista en psicología conductual del Instituto Europeo del Sueño. Verónica, ¿cómo podemos un poquito diferenciar cuando nuestro hijo tiene una pesadilla o cuando uh -huh. tiene un terror nocturno? Okay, bueno, para empezar, son problemas del sueño que, se... que suceden en fases diferentes del sueño, ¿no? La pesadilla se produce cuando el niño está soñando, en el fondo es una ensoñación que se produce en la fase REM del sueño y sin embargo el terror nocturno se produce en la fase de sueño profundo. Eh, ¿Qué características podemos saber para poder diferenciar, por ejemplo, en la pesadilla normalmente el niño se despierta y si bien se puede despertar agitado porque el contenido del sueño ha amenazado su bienestar o, o, ha, sido, o ha tenido un alto contenido emocional, el niño te puede contar lo que ha soñado. Okay. En el terror nocturno hay un despertar como mucho más dramático, más brusco, donde el niño está desorientado y ni siquiera eh, te va a reconocer. ¿no? En el fondo, en la pesadilla, el niño puede llorar, la mamá va y el niño le puede contar lo que ha soñado y se puede calmar. En el terror nocturno de hecho la indicación es a que no se le despierte al niño porque en el fondo si se le despierta lo más seguro es que el niño no pueda reconocer a sus padres y se ponga más nervioso aún. Pero la, la clínica, la, las características son súper diferentes. En el terror nocturno es mucho más dramático, el niño puede gritar, llorar desconsoladamente, eh, a veces incluso se puede sentar en, en la cama y llora y llora y llora hasta que se le pase pero lo importante es que los padres no vayan a despertarle cuando es un terror nocturno. ¿Cómo hasta, hasta ahí, por ejemplo, uh -huh. si tú lo describes clarísimo, yo creo que nos ha pasado, eh, tu hijo está sentado en la cama, está llorando, realmente uh -huh. una, una situación muy angustiosa, uh -huh. y lo primero como papá, ¿no es cierto?, sí. es ir a abrazarlo sí. y tranquilo, estamos contigo y todo el cuento. Claro. Eh, pero hasta ahí, ¿cómo puedes diferenciar...? Eh, ¿Está con su ojo cerrado? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos diferenciar claro, ahí? Nor, claro, normalmente en el terror nocturno hay mucha más descarga autonómica vegetativa. Entonces el niño está sudando, puede tener taquicardia, puede tener rubor facial. En la pesadilla normalmente el niño se despierta llorando y, y te llama, mamá, te conexión? E efectivamente. Con y tú le dices algo al niño, a tu hijo, y ya. tu hijo te dice, mamá, he soñado con esto. no ah, en, el, en el terror nocturno el niño puede verbalizar o tener alguna vocalización que puede ser, no sé, hay un monstruo pero pero no va a poder interactuar con no su mamá. Pero existe un contacto con el papá directamente. Efectivamente. Porque, claro, la diferencia con el terror nocturno es que en el fondo es como si apareciera eh, una vigilia cuando hay un sueño profundo. Esa es como la... La, la confusión, en la pesadilla, el niño se despierta por una ensoñación Correcto. negativa. Pero tú señalabas que esto se produce en el sueño profundo y en el sueño profundo nuestro sistema está preparado para desconectarnos muscularmente, digamos, para no tener movimiento. Obedece a esto, ¿el, el, el niño está bloqueado de poder moverse no. o mover sus brazos? y Claro, al revés, en la primera, claro, la, el sueño tiene tres fases, la fase N1, N2, N3 y luego viene la fase REM. Las la subfases N1, N2, N3... Eh, tenemos tono muscular, ya, pero en la fase del sueño profundo N3, nuestro cerebro está dormido y claro. tenemos tono muscular. En la fase REM, que es donde se producen las pesadillas, es donde nuestro cerebro está activo, pero no tenemos tono muscular. muscular exacto. Efectivamente. Esa, por ejemplo, es otra de las diferencias, ¿no? que en la pesadilla muy raramente debe de aparecer un movimiento estereotipado o algo, sino claro. que más bien el niño se despierta y grita o llora, pero pide ayuda. Y entonces en, el, en la fase, en el tema del el terror nocturno, perdón, eh, sí tenemos un movimiento. Entonces sí. Sí, sí, se puede mover todo. Sí, no es un sonambulismo. Eso te iba a preguntar. Okay. ¿Qué diferencia hay con el sonambulismo? Ok, eh, mira. ¿O el... comparten algunas cosas? Claro, comparten algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, comparten la fase del sueño donde se dan, que es la fase N3 de sueño profundo, ah. de ondas lentas. ¿no? Eh, sin embargo, en el sonambulismo no existe eh, una expresión de miedo, de angustia, sino que. El niño se puede levantar o el adolescente y deambular tranquilamente por su casa. Mm. Comparte también que en el fondo la indicación es a no despertarles, pero sí a que cuando tú lo escuches puedas ir y prever que el niño no se va a chocar contra la esquina de la mesa, ¿no? y tomar ciertas medidas como de protección, por así decirlo. Quiero, quiero reforzar el concepto que tú señalas Verónica, y es por qué no despertarles, para, la, uh -huh. para que, que aclaremos eso, okay. para las personas que están viendo el plan. Es importante no, no despertarles porque, por mucho que... Uno, porque uno puede intentar despertarles, sobre todo en el sonambulismo, y puede ser muy difícil despertarles, uh -huh. ¿vale? Porque ellos, en el fondo, están en un sueño profundo. Correcto. Y porque si les despertamos eh, y, y, y ellos se despiertan y nos ven, no nos van a reconocer y se van a asustar aún más. ...y eso va a producir ma mayor angustia... ...seguramente mayor llanto... Y, ...y sobre todo para los padres ¿no?... ...yo creo que, que es mucho más angustiante... Sí. ...sobre todo en el terror nocturno para los padres... ...que para el niño. ¿En qué, en qué porcentaje de la población infantil se presenta?... ...y esto es parte de, de un periodo de nuestra infancia... ...que después pasa? Sí, normalmente sí... ...las... ...a ver, por partes... ...los terrores nocturnos... ...si bien pueden aparecer a los 18 meses... Eh, Aparecen desde los 4 años hasta los 8 aproximadamente y existe un 10% de prevalencia infantil. El sonambulismo se da en edades eh, más, más avanzadas, el sonambulismo puede aparecer a los 6-7 eh, años y permanecer hasta la preadolescencia aproximadamente correcto y aproximadamente entre el 15 y el 40% de la población infantil lo ha, lo ha tenido alguna vez. ¿Cuándo debo consultar, para los papás que están viendo el programa, las mamás que están medio angustiadas, que tuvieron un proceso de esto? Quizás pasó una semana, la semana siguiente se repite, claro. se empiezan a angustiar los papás con esto. Que... Eh, sobre todo cuando la intensidad y la frecuencia se, se aumentan, cuando, por ejemplo, ha habido algún riesgo o el, o el niño en alguna de las deambulaciones o en terror nocturno se, se ha hecho daño. Y sobre todo para descartar eh, otros problemas, como pueden ser epilepsias o, o hacer un buen diagnóstico diferencial Exacto. Para saber, porque normalmente las parasomnias, que son, es el paraguas dentro del que están sona, eh, terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo, muchas veces una de las primeras causas son problemas respiratorios o privación de sueño. Correcto. Entonces hay que tratar de descartar para. Exacto. O sea, detrás de esto podría existir, ¿no es cierto?, algún problema un que. Problema que, base, que un problema de base, efectivamente. Eso es. Eh, y esto siempre tiene que ser con especialistas, ¿a quién tenemos que recurrir? La mamá, porque también hay confusión. ¿A quién voy cuando tengo claro. este problema? Yo iría, bueno, yo lo que recomiendo es ir a una neuróloga infantil o a un uh -huh. neurólogo infantil. Eh, y ojalá especialista en sueño, ¿no? el neurólogo es el que se ocupa de, de todo ese tipo de trastornos, pero mejor aún si es especialista en sueño e infantil. ¿no? Normalmente, no siempre, pero normalmente el instrumento de, de tamizaje es poder pedirle un examen de polisonografía o de videopolisonografía donde se le monitorea al niño una noche y ahí ir descartando, ir viendo cuál puede ser el tratamiento de, de elección para ese niño. Correcto. Verónica, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Nada, en el programa, gracias por, por la invitación. tus consejos y por supuesto muchas gracias al Instituto Europeo del Sueño. ¿Página web del Instituto? Eh, sí, www.ies.cl es. www. www, perdón. <ríe> está bien. Ahí está. Página web, entonces, si usted quiere acercarse al Instituto Europeo del Sueño, preguntarle también a Verónica consejos sobre este y tantos temas que ahí abordan. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.